Hola amigos, soy Norman Ceseña, los invito a seguir la transmisión de la carrera Score Baja 500 por www.elpatorrojo.com Hola, soy Wilmes Smith, participa con tus comentarios en redes sociales este 5, 6 y 7 de junio solo por www.elpatorrojo.com